Y sean bienvenidos, amigos de la comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias: el capitán de Santos Laguna, Jonathan Orozco, podría estar cambiando de aires, ya que de último momento llegó una propuesta de los fronterizos Cholos de Tijuana, quienes estarían interesados por los servicios del arquero. A cambio, los guerreros estarían recibiendo a Gibran Lahoud. Fuentes cercanas a la institución Lagunera aseguraron a Marca Claro que el intercambio entre porteros estaría cerca de concretarse Y que lo único que la podrían pedir serían las pretensiones económicas de Orozco En caso de que este estuviera de acuerdo La operación llegaría a un buen término Esto haría que se cayera la operación que tiene entre manos Toluca y Solos por sus arqueros Alfredo Talavera y Gibran Lahut Y por esta misma razón no se ha anunciado de manera oficial Jonathan Orozco debutó con los rayados de Monterrey en 2005 Y defendió el jersey regio hasta el 2016 Para pasar a cubrir la portería santista Ostenta los títulos de la liga de la apertura 2009 y 2010 con rayados Además de clausura 2018 con San Laguna, los cholos de Tijuana de un plantel joven estarán recibiendo a un experimentado portero de 36 años, mientras que los guerreros adquieren juventud en las manos de los 26 inviernos de la HUD.